Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos UH 50 años. Para mí es un gusto, un placer como siempre estar con ustedes a través de la página de Última Hora en Facebook. También estamos en Duplex a través de la página de D10. Hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un delantero veloz, punzante y que también tuvo su faceta de periodista. Así que vamos a tener una charla muy rica aquí en Diálogos UH 50 años. Lorenzo Segovia para presentarlo a esta figura... Realmente rupilante, por decirlo así Del fútbol de nuestro país Estamos con Ramón Ángel María Hicks el futbolista, músico, periodista Poeta. Un crack poeta, sí. guay no y compositor. ¿Cómo estás, Ramoncito? Bien, bien, Lorenzo. Es un placer estar aquí con... usted Lo que pasa es que crecieron demasiado últimamente. <risa> eh, pasa el tiempo... Te acordaste de varios componentes sí, de, de, de última sí, hora aquí, sí, que ya sí, no están sí, con nosotros, pues ya se jubilaron. El caso de Leonardo Garcete Era la época cuando... Bueno, un saludo primero a toda la, a la audiencia, ¿verdad? El, el placer es mío. Y nada, estábamos hablando cuando... Los periodistas entraban en el vestuario, se iban a tu casa, te esperaban afuera del bar, te puteaban. Los periodistas te decían, metanle mano dentro de los vestuarios! Hoy en día hay que pedir permiso, son todo estrellas. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y, y uno añora ese tiempo. No, Hoy, hoy en día sí. prácticamente ya no se tiene esa, esa conexión directa con, con los futbolistas. Sí, es, y, es imposible. Sí. Oye, yo le quiero hacer una entrevista a un jugador... Y tenés que dar una nota. En, en, y y sí, y te responden y te dicen dentro de un mes. Pues sea que si, si, si es dentro del club me parece los canos correspondientes. Pero uh -huh. como persona, él privadamente te puede hacer una entrevista, así como estamos haciendo de amigos, de colegas, de, de porque la gente quiere saber a veces las cosas. Entonces, eh, eh, y, y la noticia tiene que ser inmediata. Ustedes saben que las noticias uh -huh. hoy, y si pedí un permiso, a 3, 4 días cuesta mucho actualizarle y el que pierde es la audiencia. Allí allí cambió radicalmente el, el tema para nosotros y, y, y para vos dentro del fútbol de tu época hoy ¿cómo lo ves? Eh, hubo muchos cambios también Sí, oh, sí, sí, sí. Eh, Lo mío, a mí me tocó una parte eh, de antes y me tocó la colita ya del fútbol moderno, a mí me tocó la época en que los pantaloncitos eran tipo maricones así, cortitos, cortitos, ¿verdad? Sí, y después sí. yo me tocó largo. Tengo como, amigos que, sí. que, que duermen con, ese, con esa imagen. <risa> no, pero era así, era así, no poníamos mucho eh, eh, salicilato, no poníamos mucha pomada para que resbale, porque la gente decía, no, para que brille su músculo, no era así, era para que no te agarren las taquillas, entonces era tipo gladiador, para que el aceite resbale, porque antes no había Fair Play, no, no había bar. ¿no? no había bar. Entonces vos podías pegar con la pelota. Claro. no eh, Y te agarraba... yo Te eh, te agarraba Flaminio Sosa, Gustavo Benítez, Carlos Quise, eh, Pedroso, eh, Tabarelli... O sea, estamos Eran asesinos. Eran asesinos porque se jugaba virilmente así. Era, en, y entonces vos así estaba Y entonces si te agarraba de pleno, Chauchejo, tenía que rebalarte. Tipo gladiador. Era. En, en tu época era... Eh, de entrada, a agarrarle porque el árbitro no impulsaba en los primeros minutos. Sí, el, el, el, la primera falta era intimidante. La primera falta es pegarle. ¿Vos para sufriste que... mucho eso? Yo, mira, y, y además había defensores. Yo era muy habilidoso. Entonces era el objetivo, porque ahora, después de que somos todos jugadores, decía Ramón, nosotros teníamos la. para pegarte o sea la primera indicación y además no solo uno pegarle primero vos después el otro, entonces sí. vos a los 15 minutos estaba ya con el tobillo todo así con el 15 y todo, pero daba gusto porque era parte del no sentíamos eh, hombres, machos, viriles ah. que jugar full era, es más vos te caías y tu compañero te decía Pu, atuna. Pu, atuna, ne cuña y eh, eh, sí, los sí, propios mayores era <risa> el que se caía era con el perdón de los bolivianos pero era una frase que se usaba mucho y, y se jugaba y y si te agarraba con pelota y todo Entonces, fea, vos, nunca lo vi fea yo ya en Europa sí, sí en estuve Europa, nueve sí. años en Europa y, y allí también se jugaba mucho más fuerte mucho más fuerte porque era muy físico me le tocó después del mundial yo ya me fui pero te digo acá acá colaboraba mucho las canchas porque las canchas no eran como ahora ahora parece una mesa de sí, era el pasto caballo sí, este, sí. vos tenías que dominar y es una cosa que se perdió porque no hay más canchitas no hay más canchitas. Y Antes había eh, barrio contra barrio, calle contra calle, escuela contra escuela. Había interescolar. De ahí el eh, ¿no? Universitario. O sea, el fútbol era, era parte de nuestra sociedad. ¿Y, y surgían valores de, de, de esas canchitas? Totalmente. ¿no? El, el, el fútbol no era necesario ir a traer ni empresario. Ni allá hay un crack. Era Colman. Allá había Adolfino Cañeta. Allá hay un Romerito. Hay un cabaña que viene allá de Pilar y que se. O sea, la gente ya sabía, el que sabe jugar hay dos, el que sabe jugar y el que no sabe jugar y el que no sabe jugar tiene que correr ah, esa sí. es la premisa ah, del fútbol de antes o pegar, entonces cada uno tenía un objetivo pero igual yo sigo amando el fútbol, hago historia del fútbol llevo 15 años haciendo tengo 400 capítulos hice de mi vida y si no se hubieran olvidado porque no hay mucha memoria aquí hay muchas cosas que hablar con Ramón por sus distintas facetas pero yo quiero comenzar un poquito desde el comienzo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste, comenzaste la libertad? ¿Cómo sí. fue tu, tu, tu, fueron tus inicios en el fútbol? Lo, lo mío, bueno, yo quería ser músico, era músico. Cantaba en el Colegio San Clemente, cantaba con gente en camino, un cancionero y, y me iba a morir. Por a mí porque no se pagaba mm. Antes, o sea, no, no, no. era muy difícil el mercado, ya estaban las grandes figuras. Y había que ir al extranjero. Y después, a los 17 años, yo jugaba, fue salón. Era crack de las canchitas. Eh, entonces, Arecio Colmán un día me dice, yo te voy a llevar a Libertad. Vos hacer mi sucesor Sí, Neni Colmán. Sol y el Neni sí, Colmán. El Neni. Y hasta ahora sigue descubriendo jugadores para Libertad, ¿verdad? Y me fui. Me fui a la infantil, jugué toda una rueda. Y después ya me llevaron a la primera. Era muy... Muy abrelata, muy, era muy pura para el público, gustaba mucho mi fútbol porque era exquisito. Yo es, esa, esa expresión, esa palabra abrelata, antes sí. se utilizaba mucho el, sí. y era el puntero derecho o izquierdo que corría por la banda y sí, tiraba al centro, era, era el abrelata. Sí, yo le digo siempre a Romerito y le decía a Cabañas que lo extraño un montón a Roberto, que Dios lo tenga en su gloria. verdad eh, yo le decía, eh, ustedes salen en la foto y hacen los goles y yo soy el que voy de, de, de, y tengo que sí, tirarle el centro, centro ¿verdad? con Alfredo Mendoza sí. o sea, nosotros éramos los asistentes sí, Claro. Y, y nada, pero teníamos un, un equipazo, o sea 86, yo creo que fue uno de los, los buenos equipos que tuvo Paraguay Hablaste un poco acerca de la música y que te gustaba mucho antes de ser futbolista profesional y ahí en, en esos inicios también, cómo inició, ya que estamos hablando de inicios, cómo inició tu su amor yo, por la música yo a los 11 años me fui al seminario de Ponta Grossa Paraná Brasil, estuve ahí 5 años y aprendí a tocar la guitarra aprendí piano, la partitura y me faltaba un año para ser cura ¿eh? y volví acá <risa> y vamos, hice con los... Sí, qué, qué historia y, tiene Ramón y sí. y fui acá. Sí, y vos te hay dije hay muchas cosas que hablar con Ramón nosotros, mi papá era el, el jefe del ferrocarril tu papá era inglés inglés, sí y mi mamá de San José de los Arroyos. Y entonces una mezcla de dioses y panteras soy yo. Muy inquieto, muy creativo. Y nada, y era lustra bota. ¿Tu papá trabajaba en trenes? Él era el que organizaba todo. A veces inclusive era maquinista. Pero nos llamamos hasta Zapucay, nos llamamos hasta Buenos Aires, hasta Encarnación. Yo era muy chico. Mis, éramos 10 éramos hermanos, ¿verdad? Y vivíamos todo en la estación de trenes. Ahí en el vagón nomás era toda la... Ay. Sí, sí, no, yo tengo que hacer un libro. Yo sí, soy un bendecido. Yo soy un bendecido, de verdad. Eh, Dios siempre me probó. Viste eh, que este país es inestable, no, no, no, no, hay nada seguro. Entonces te caes, subís, estás, venís, pero siempre peleándola, peleándola y, y no hay mucho que contar. Y yo, mi papá era de la flema inglesa. Y tú hablaban inglés, es más, yo tengo un pariente en Maryland en Chesapeake Beach, en Washington, en Virginia, ¿verdad? Otros se fueron a Venezuela, otros en Inglaterra, ¿verdad? Porque son todos de, de Irlanda del Sur, mi, mi árbol genealógico, ¿verdad? De parte de mi papá. Y de mi mamá de San José de Costa Pucú, que vino ahí para la catedral para con las monjas. Mi papá, uno ojo azules, mi mamá una chiquitita nativa así hermosa paraguaya, y nosotros somos la, la confusión terrible yo ese, mi, mi, mi genio cabalga más rápido que yo y eso tal vez eh, y, y me hace también que sea vencedor porque no me doy por, por no me doy por vencido, no, siempre estoy siempre, siempre fuiste aparentemente eh, un tipo creativo un inquieto y vos en, en, en eso cuando clasifican al mundial del 86 haces una música, una canción ahí para incentivar sí. al al pueblo a tus compañeros Televisa Televisa había hecho un, una invitación que cada selección lleve su himno ¿verdad? yo me encargué de hacerle cantar a los Rogelio delgado a Virginio Cáceres a Zavala a Alfredo, que fue sí, eso, más eso, eso que, mundial, duro, ¿eh? que <risas> fue más difícil que jugar mundial hacerle cantar Dios mío, porque era. ¿Qué tal cantaba Virginio? Mal, mal, mal. Rogelio y el gato, te... eh, eh, Rogelio tenía la voz de Cafruna. <ríe> o sea, pero eh, eh, ensayábamos, ensayábamos para que se venimos al mundial a México. A México. Eh, y, y todos los niños cantaban en esa época. Ustedes sí, van a recordar? Claro, sí. Pero, oh, claro, si yo te... recuerdo muy joven todavía. Sí. Pero hoy en día, cuando va a, jugar a la selección. Sigue repitiendo sí. la, la, el video, Yo no sabía ¿verdad? que vos hiciste, hiciste sí, la sí, música sí, sí, e hiciste sí, sí. la letra. Así mismo, nosotros hicimos y yo compuse muchos temas. Mucho, hice también Lustra Trabota, Chacarita City, hice El Tren, La Reina del Parque. O sea, y, y justamente en la semana que viene, por primera vamos a cantar con mis hijas, con él y no. con Teco y vamos a tirar los temas que compuse un poquito, porque también le hice a Asturias cuando me fui allá, ¿verdad? compuse una canción que, que, que tuvo mucho éxito en Asturias y que yo doné para la Cruz Roja y que no pensaba que iba a tener tanto éxito si no me iba a quedar con un tanto por ciento <risa> <risa> pero me gusta componer, me gusta yo digo que, y, y, y, y le insto a los jóvenes sean caraduras no en el miedo buen sentido de la palabra, sí, ¿verdad? yo te iba a contar cuando una vez íbamos a hacer Maxi Noche me dice Arturo, vos hablas bien, sos so caraduras y, y yo, le, yo, yo estoy jugando. ¿Mi taiponado No, yo tenía mi encanto. Tenía <risa> mi encanto. Pelilargo Largo, ¿eh? Buen sí. o sea, jugador. Todos todo queríamos no. ser tipo los alemanes, ¿viste? Tipo Kempe. Kempe sí, era nuestro, Alberto. nuestro ídolo. Sí. Era. Sí. Sí, entonces, entonces nosotros éramos la otra generación. Y nada, teníamos también nuestras modas, del cual yo no me quejo mucho. Viste que la gente dice, no, tiene un narito. Que este". Si jugás bien... Y sos crack, ponete lo que querés. Te van a poner. Pero abandonar. si no sos, no, sos, no, no, no seas caradura. O sea, la, no, no. la vez pasada vino el tanque y les dio un con hacha. Un, ¿El, el tanque? Sí, sí, el, el tanque, tanque es muy directo. ¿no? Y, sí, sí, sí, sí. y lo que pasa es que eh, eh, el tanque, eh, Roberto Cabaña, las figuras de antes, nos costó muchísimo. Claro. Nos costó muchísimo. Y, y te jode mucho que vos, hoy en día. Los jóvenes tienen todo para surgir y ganan millones. Y no le ponen esa pasión. Entonces, el fútbol demuestra que tenés que sentir el fútbol, no es por la plata. Y la música Ajá. también. Y, y a eso yo le visto a los jóvenes, no importa que canten en el autobús, ahí el talento va a brillar. Va a brillar y la gente te va a recoger. Es, esa pasión de la que hablas, se tiene que poner en todas las esferas. Si vos sos luchabotas si vos sos cocineros, sí, si eso... Sí no importa, pero ponele pasión a lo que a lo que estás haciendo, a tu profesión Sí, porque el, el, el que transmite la pasión, viene con una energía entonces, todo el mundo no se da vuelta, ¿Quién ¿ese quién es? Ah. ya tiene mística, ya tiene personalidad o le, o sea, o le vea a Cabañas, por ejemplo Cabañas venía de Pilar de allá, de conquistó Boca conquistó Argentina, sí. se peleó con todos los soberbios nunca, con sea todo chico. O sea, nunca sea chico y no solo acá, en Europa y donde fue y dijo: Yo voy a hacer los goles y pasame la pelota a mí. Debe tirarme sí, a mí la pelota. Yo soy, ah, yo, sí, la yo soy yo. Yo soy yo. Esa autoestima nosotros perdimos muchísimo. Perdimos muchísimo y los papás tenemos mucho la culpa porque hoy en día le damos todo ah. pensando que eso es la solución. Eh, o sea, él quiere jugar a fútbol, pero se levanta a las 11. Eh, tiene, quiere el de Ronaldo. Nosotros no teníamos un solo botín, no teníamos taquillas altas. <risa> o sea que. Eh, era un poco sobrevivir también y, y yo me alegro que hoy ganen porque se le dio su lugar al fútbol pero hay una reciprocidad que el público y el país merece a mí me duele muchísimo me duele muchísimo no hay más canchita, vos te vas acá a Barrio Obrero te vas, toda esa parte a las 6, las 7, a las 7, de la tarde están todos los jóvenes fumando eh, porros, esto, aquello antes nosotros jugábamos, tomábamos el cocido y nos habíamos cansado a dormir porque había canchita y la gente jugaba después de jugar toda la tarde sí, es, es, es una es una es una deuda que tienen los gobiernos sea quien fuere ¿verdad? poner las camisetas, los chalecos eso es lo que tienen subvencionar porque el a través del deporte puedes parasitar si le tenés ahí a la gente puedes claro. parasitar de 6 a 12 años en todo el país si se gasta millones poner pelota, ¿Sí? pelota chaleco, camiseta y canchitas sí. quién ve o no va a jugar el problema claro. es que no hay esto aquello entonces y está entrando la droga Está entrando esto y, y los jóvenes se están perdiendo. Y después, no sé, ¿a quién se le ocurrió sacar el himno de, de las instituciones? El himno es el el escucha bueno está en el Maracaná, en el Monumental Maradona, sí. que está en Maradona. Pero, yo ya sentía esa, esa pasión. ¿Entendés? Se, te, te, te erizaba la piel. Entonces, pues, nosotros nos peleábamos en el vestuario. ¿eh? A mí casi siempre me pegaban. ¿Por qué? Y porque yo jugaba para el público, mucho chiche, chiche, decía Ramón: es eh, posible en el centro, eh, tenemos que ganar, dejar de, de joder la bola, y que. Pero más apenas lo no gané. Y le agradezco tanto porque jugué nueve años en Europa después con todo lo que me enseñaron. Ahorita ahí poner que tu codo, me decía de Morel, tenía grandes profesores también. Baristo y Sassi, eso, mamá, mía. te enseñaba, sabían jugar y, y si vos tenías la. Porque antes era tipo cuartel, vos empezás hoy, ¿verdad? Este era Hugo Talavera, Arrúa, que así eso vos no tenés que ni mirarle ¿eh? vos querés ponerte la 10 en una. no, imposible oh, para la 10 era sagrada, no, ese ni lo mires, en cada equipo había el crack y el crack tenía que tener la 10 y la pelota tiene que ir para el 10 ¿y por qué hoy ya no existe el 10? hoy no existe el 10 porque quisimos imitar lo que hacen en el Barcelona, el Barcelona vino a confundir todo con Iniesta, sí. Xavi y porque si vos tenés todo maestro de ceremonia tocan la música que quieran pero a ellos les funcionó por supuesto si sí. sí son los mejores pero no. nosotros no somos Iniesta ni Xavi uno toca el violín, el otro toca el, el contrabajo el otro que toca la batería entonces tenemos que tocar en conjunto sí. un estilo que nos sirva es lo que yo le digo a Chiqui le digo, le digo a mucha gente ¿eh? ¿por qué sacar el ADN del fútbol paraguayo? el ganar los fondo, venir al desborde con uno en el área, dos reboteros Sí, eso nos llevó a ser campeones de América. ¿Vos crees que no Chiqui le, le intentó quitarle ese ADN? No, Chiqui intentó jugar, jugar y jugar al toque, toque, mm. toque. ¿Entendés? Lo que yo digo es que en un mano a mano, no solo Chiqui, muchos se confundieron. Y ahora están volviendo al estilo antes, a la marca, recuperar una corta, otra larga. Porque hoy en día si no hacer con sorpresa el pase de atrás para adelante, no vas a ganar. No vas a ganar, porque es muy físico. Muy físico y es muy científico. Y, y tampoco sirve decir, oh, nosotros somos de la guerra del Chaco, Cerro en cero morir es, es científico. O sea, si desborda Higgs, tiene que estar Cabaña al primer palo, al primer momento al segundo palo, eh, Municidad de Morel, o Roberto Cabaña, dos reboteros. O sea, tiene que haber un libreto. Un libreto. Y el que va a cantar el guión tiene que saber hacer esa función. Uno puede que todos toquen la guitarra. Va a sonar la guitarra vas a necesitar un, un compás y yo sí. siempre he comparado la música porque me gusta la música y me gusta el fútbol entonces veo que además tiene velocidades el fútbol también tiene caden, cadencia, viste vos, tenés que chulear ¿entendés? hoy en día no queremos ya que chuleen los chicos sí, tu pelota, esa, no, sí, no hay sí. más sí, pero tampoco no. exagerar el, uno sí, y pasar la pelota sí, sí pero te digo, cuando, cuando empiezan déjale que está aprendiendo no importa que pierdas 3-0, 4-0 el problema es que ahora los papás, que muchos quisieron ser futbolistas, le dicen a sus hijos: Dale, bueno, serví, nada mi amigo, no lleva ley, nada. Y no le dan la libertad de la creatividad. Vamos creando robots en de futbolistas. Eso está muy mal, eso que Roba, El, le, le encasillamos mucho. Esa presión amigos. de los padres no, no, no es buena. No, los papás a veces son mortales, ¿no? pero eh, tendrían que dejarle, y, y los técnicos también ya quieren ganar ahí en las inferiores en la escuela de fútbol, ahí tienen que aprender la riqueza técnica a parar, a cabecear, a chutar o sea, todo tiene su su etapa de aprendizaje yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer periodismo ¿con Entonces, quién con Arturo, Arturo, Ahora, Arturo Hacíamos Maxi noche, Max noche, Max noche, hacíamos un programa de, de Maxi Noche y además tenía que pasar medianoche para hacer un street tip y yo tenía vos? que llevar a las chicas. Ah, pensaba que, que a No, llevábamos las chicas y tenemos que pensar que, que, que pase la media media ah, noche. Sí. Y entonces yo me encargaba de hacer las notas. Y era con ese sistema ¿O de. era pues No me acuerdo bien de ese no, programa Yo hacía, yo tenía siete minutos para hacer en cualquier punto. Pero era con ultrasonido. ¿Cómo se llamaba el, el, el que tenía que llevar ahí para.. con onda? Porque ah, no todavía pues satelital ni nada. O sea, te había... Entonces veníamos a la redonda y hacíamos la noche, fútbol, me tiraban para caída. Y con Eliana Delgadillo, la Sher, ¿verdad? Y Arturo. Y entonces pedábamos, se llamaba me acuerdo ¿ves? porque eh, lo, siempre te equivocas. Viste cuando empezaba, Había dos cámaras, se prendían las luces acá, yo hablando acá, y ¡Shh, acá te tenés que y, Porque así se aprende. La gente no quiere equivocar. Nosotros somos muy orgullosos. Sí. lo más yo te van a tirar el primer tomate pero pues tienes que insistir cuando cantas y eh, a mí ahora ya me dicen eh, en el sajón eh, Ramón vamos a jugar y trae tu guitarra nomás ya ya sí. ¿Y y lo que te dije ¿tabes? Más ¿tabes? Sí, sí, sí, trae tu guitarra ¿A quién veo? No te dicen no ni contra quién juega, sí, sí. no importa. Trae tu guitarra nomás. Ya. Así es. Hablando justamente de anécdotas, yo le quiero dar paso también a la gente, a los oyentes, porque Roberto Mendieta nos envió un mensaje que está viendo en vivo y dice, eh, ¿cuáles son las dos mejores anécdotas que recuerdas en la selección y otra de tu paso por el fútbol de Europa? Bueno, la, la anécdota en la selección casi siempre es cuando haces un gol, porque el gol es la máxima expresión. A mí me convocan para el repechaje. Jugamos un partido Luque Libertad en la cancha de Guarani. Yo no estaba todavía en la selección. ¿Vos estabas sí, en libertad? Bien, yo estaba en libertad y, y, y es más, que iba a ir, que no iba, y había la polémica. Entonces se va cayetando a ver el partido. Hago tres goles, los tres goles hago en la cancha de Libertad. Entonces me convoca para, la, para el repechaje. Le dice, vas a jugar. Oh, pa, pa, pa. Y la anécdota era, antes de los 15 minutos nosotros con Valderrama y Guarani, todo eso grandes jugadores de Colombia que tenían un equipazo teníamos que hacer el primer gol porque teníamos que ganar 2 o 3 a 0, porque la experiencia era que salía después a jugar fuera, pues en Chile ah. y te hacían, te hacían la encerrona porque no era como ahora que todo fue play ay qué lindo que esto que es la seguridad, antes te tiraban todo la copa libertadores entonces, me acuerdo que allá me dice y me dice Adolfino este te voy a dar pie ya, bueno, al final era un pasador de pelota, con Romerito y todo. Teníamos, teníamos siempre la pelota. Y entonces el primer toque me vas a devolver. Salí del, de los centrales, porque jugábamos con Cabaña, rotando, yo en el medio y a veces... ¿verdad? Había una polifuncionalidad que hacía Cayetano que vino de Europa. Sabíamos todo. Bueno, entonces el primero le toco así y el segundo ya me sale otra vez los dos defensores. Yo hago como que voy a devolverle. Y a los 12 minutos yo marco el primer gol. El primero. Y ganamos 3-0 esa enero. Sí, Vos recibís. Sí. Oh, y amabas el pase, pero girás. Sí, y vas a, sí. A la... hago como que le y abro las piernas y ya me voy aquí. Ah. Y entro en el área de Chile y le fusilo. Era Navarro Montoya. Sí. Navarro Montoya. Era el 85. Y le ganamos también a Chile con la misma. Y hacíamos las pelotas para. Y hacíamos, la, la, la, el, el que pasa por la espalda, que ahora se usa mucho, don caray, te pasa por la espalda. Entonces, eso trajo Cayetano. ¿verdad? Y jugábamos con tres en el fondo y dos carrileros. Éramos muy ofensivos. Pero para eso estaba Alfredo Mendoza, uh -huh. Nunes, eh, Romerito. Y doy, no oh, no, no le prestábamos la pelota. Nosotros no, no, no... Era un equipo que tenía la pelota, 60%. Y esa es la anécdota que para, para el chico que llamó. Esa fue parte ese gol, porque sabíamos que íbamos a clasificar después de 30 años por ahí. ¿50 y sí, cuando sí, sí. Del 58, ¿Eh? del 58 con la ¿cuánto última de Suiza. ¿Cuántos Suízar. años? Al 86. Suecia, sí. Sí. 28, 29 años por ahí, hacía ¿sí? Y teníamos una camada que se ya ya Rogelio, eso. Porque venía ya con la mística de que Olimpia rompió la hegemonía en Copa Libertadores de los uruguayos de los brasileros, de los argentinos entonces se podía ir también Paraguay, ser el campeón de América ese, ese, envión ese que venía, ese, ese envión ganador, con Ranulfo Mirana, vino Cayetano, revolucionó y, y venía una camada muy buena. fin Cayete fue campeón con ferro, bicampeón del fútbol argentino, contra boca de Maradona Un y Alonso tío. de River, eh, Rogelio Evaluador, campeón con Independiente, con Universidad Católica, eh, Alfredo Mendoza con ul, eh, Romerito Cabaña del Cosmo, o sea, estamos hablando de gente ganadora, los Fluminense en el y Gente que te hizo ganar un campeonato O sea, todos éramos crack. Realmente todos éramos crack. No lo ganáis en 100 dólares al hora y premio. 100 dólares al hora y premio. Y que nos daban los botines por usar los botines. Tanto pumba como Adidas Y ganan tremenda cantidad de dinero. Pero bueno, es parte de la historia. ¿Cómo lo definirías a Cayetano Rey? quien Pero, fue el entrenador de ustedes en el 80... Y a mí, a mí 70. me volvía loco, a mí me volvía loco. Realmente nos enfrentábamos siempre siempre, siempre, porque este, eh, eh, él era muy, muy motivador, muy. Exigente. Eh, y, y yo era más, yo le decía, ¿y cómo vamos a jugar? Está bien toda la historia, todo dale, fuerza, somos esta, esta pero ¿cuál sistema que vamos a jugar? Entonces, usted qué, qué, ¿qué coño tú te apuras y qué sé yo qué ser, No podía discutir, porque era pura pasión. ¿Vos jugaste y, no, poco el mundial? No, yo era suplente sí. del mundial había una acá yo sí. no sé si vos sabías yo recuerdo que había una polémica porque sí. la gente te quería a vos en el equipo titular sí sí sí y sí. Cayetano le ponía a Buenaventura Ferreira sí y vos sabés había que... un motivo así vos sabés no eso? no eh, yo con Cayetano eh, primero tuvimos nuestro nuestro encontronazo porque yo tenía que ser titular yo el país pedía por sí. mí los compañeros pedían por mí pero era iba a ser una falta de respeto contra mi compa Buenaventura claro, Ferreira buena que vosotros. es mi compadre además no, lo más grande que hay es. Y yo mi compadre, y vos sabés que me decía Caitano, yo te saco, porque vos después vas a entrar los últimos 15 minutos y la vas a salir con tu velocidad y tú, van a estar tomando. Todos los partidos yo entré. Todos los partidos cambiaron el resultado cuando yo entré. Es por de eso que la gente más todavía, que, entre aquí, que entre. Viste, contra Bélgica, ¿verdad? 2 a 2, perdíamos 2 a 0. ¿verdad? Contra México estábamos perdiendo 1-0, empatamos, entre ellos empatamos. Contra Irak, contra todo lo que jugábamos. Y tenía razón. Y ¿sabes por qué le agradezco mucho? Fue el que me recomendó para ir al Barcelona de España. No le recomendó ni a Romerita. Digo, ese. ese juega por los dos lados, sí. puede jugar nueve, tal. Él fue el que me recomendó. Cayetano. Gracias a él me fui al Barcelona. En, yendo al, al, a lo tuyo con Buenaventura, aventura, me, me pareció... Simplemente que había una cuestión táctica por, por la cual sí, Cayetano le sí. elegía a Buenaventura, que Buenaventura tenía ese retroceso. Totalmente, esa, él esa hacía una doble función. Esa, me parece Ella, que una él volanteaba, sí. él volanteaba porque ya éramos muchos técnicos, sí. todo el mundo jugaba. Y, y, y ya. Buenaventura bueno, era un todo terreno, o sea, podía jugar 7, 8, pero además bajaba y marcaba, tipo sí. a Edo. con, con ah, a... Claro. Entonces era táctico y pues yo entraba los 15, 20 minutos, pero yo por ejemplo jugué, toda la gira fue eh, hice todos los goles de la selección con Rogelio, dos meses fuimos por todo el mundo, verdad y después a mí también me sorprendió que en el mundial me dijeron no, pero me, él me explicó a mí me explicó, vos vas a entrar ¿no? vos sos el as de espada me decía, no te vayas que preocupa venía y me hablaba, y yo no quería entender uno quiere jugar, y sí, yo ¿no? me sentía el mejor también ahí, pero Buenaventura era mi amigo, es más jugamos en el Sabadell juntos y yo soy padrino de su hijo, y como yo soy admirador de Serrat, su hijo se llama Joan Manuel Serrat Ferreira porque estábamos todos los días juntos en España, y es lo más grande la bueno, aventura es, aparte de un gran jugador él puede jugar de 9, 7, sí. 8 porque a mí nunca me molestó eso de contar, ni de competir con él porque no era solo él en esa selección, si vos te acordás había crack Sí, por supuesto. Crack, crack. Rolando Chilaver Porque la gente habla mucho de Julio... Julio eh, de de, de, de Chilaver ¿verdad? José Luis, sí, José, José Luis. Pero su hermano era un sí, crack Rolando, también. Sí. Rolando era un crack. Y Isassi, y sí. Gustavo Benítez. Y Eufemio Cabral. O sea, había... Virginio Cáceres, que tuvo que ser supuesto claro. puesto. A Torales. Y, y nada. Éramos unas piñas. Y hasta ahora. Si bien no hacemos broma eso, pero... Eh, se suele eh, juntar esas campaña. No se puede explicar el mundo mundial, porque eh, vos le decías ¿cuál es tu sueño? jugar mundial no te dices lo ni ganar, ojalá que podamos ganar alguna vez pero te digo, jugar un mundial es lo mejor del planeta es el sueño del pibe ni de jugar mundial, estar ahí en un mundial, escuchar el himno paraguayo y, y, y, y yo a veces le digo a la gente es más, a algunos políticos le digo vos podés tener todo para sentir lo que nosotros sentimos en el fútbol y no me vengan a decir que el fútbol, el fútbol es una linda excusa, una, un bálsamo social para desparasitar toditos los niños de Paraguay. Para enseñarles a jugar fútbol. Para enseñarles que puedan tirar las pilas, que no, no, no, no, no manchen los arroyos. O sea, ahí le, le, le, de Después 6 a 12 años la adolescencia van a estar todos sanos, no van a sí. tener... Les desparasitas. Ah. Yo hice muchos proyectos. A casi todos los gobiernos. Pero a los la, políticos el, eso no le interesa, Ramón. Pero eh, falta de inteligencia. Entonces, porque el, el fútbol? Si vos te vas, le regalás una camiseta. Yo le regalo, no vamos al verde. Ya está buena. No vamos ahí. Y entonces vos le das la camiseta cosa, y le enseñás, le dejas un DVD hecho por Roque Santa Cruz, por todos los ídolos. Y después el estímulo. Y le enseñás que la canchita tiene que tener tanta, tanta hora de entrenamiento, ¿entendés? y le da la camiseta ese papá no te va a votar, no importa el partido político sí. te va a votar porque vos le diste un, un cable de salvación a su sí. hijo, de ser sano y no van a tener que tanto esto de los motochorros, que el adolescente que ese, como si no practicaban fútbol no hay donde practicar, vos te querías practicar una escuela de fútbol te cobra tiene que ser subvencionado el fútbol los deportes tienen que ser subvencionados. Y a mí no me vengan que. No, que Pechi, esta, que sí. Hizo el rugby, hizo la piscina, el tenis. El tenis se juega entre cuatro más. ¿no? Fútbol se juega entre 10 y 10 y se puede claro, jugar 500 sí. personas. Nosotros somos futboleros. Hemos ido solcando. <risa> ¿no? Chacarita, pero no hay. ¿Cómo no se volvería esas canchitas? ¿Por qué crees que ya no hay más por. Porque no, están, están, están equivocados. Están equivocados. El árbol crece torcido a una edad y te digo porque a mí, si yo me hubiera quedado en la chacarita, las malas influencias y todo eso, tuve que salir de mi terruño ahí, de mis amigos que no encontramos, muchos ya se fueron y, pero uno hace eso para para tratar de salir adelante y ahora vuelvo yo siempre estoy en la chacarita, con Sala con todo lo que están ahí, mis compañeros naciste en hace... la chacarita? Yo nací en la chacarita, yo soy chacarito nací en la estación de tren en un vagón de tren Ah, Pero soy chacal. En un vago nació. Bueno, ustedes sepan para que la gente. en época Está todavía la así, casa o... de mi mamá ahí frente a mí. Donde vivía mi mamá. Y vivíamos nosotros. Y nada, y éramos 10. ¿eh? A tu charla abrazado, mi hermano ¡Uy! Sí. Y yo bajeaba, decía. Bajeaba ya hasta acá y que hubo hasta el camalotal, bajeaba. Y cuando venía el tú ya gracias pero vos velo la foto y yo soy el negrito de la familia. Yo salí por <risa> mi mamá, los otros todos rubio, o azul, ingleses. Sí. Pero tuviste suerte, mi mamá siempre decía: quien le parece a su mamá tiene suerte. No, yo sí, me por eso que a mi mamá yo le llevé a Europa, a Argentina, a donde me fui, le llevé, porque se sacrificó mucho, porque cuando muere mi papá se quedó, nos quedamos, cada uno tuvo que buscarse la vida. Uh -huh. Muchos se fueron, y emigraron para Estados Unidos, mis tías, ¿verdad? Los Higgs algunos fueron a Venezuela y yo me quedé acá. Lo mío era Qué más lindo. San José, de los arroyos, se ha niego ni y la ¿Y nieves. Eh, ¿En inglés, baby? Eh? Ahí estoy en inglés. ¡Oh! todos mis hermanos, y mis hermanas dominan el inglés. Yo era la the black, the family. yo era la abeja negra en la familia. Yo quería tocar guitarra, yo venía sucio, yo quería jugar fútbol. Eh, no hablaba bien el inglés o sea yo era el pero le doy gracias sí, yo soy un tipo bendecido yo soy el mayor y, el menor yo soy el, el, el, el menor de todo el menor de todos. el décimo el décimo pasajero si la hoy y éramos pero era otro tipo de, de, de, sí, de valores de era otro sí. tipo. las cuatro había que estar todito ya así para ofender a mi papá con el mate las cuatro de la mañana eh, antes que ah, salga el, la eh, ella porque era otro de los valores. Ahora sí, sí, sí. vos le pedías a tu Otra hijo eso, sí. Y nosotros tenemos la culpa. Claro. Nosotros no. Yo bajeaba Me Iba a ver los, los músicos ahí en Punta carapa. Me encantaba la guitarra. Y yo le decía a todo, yo quiero cantar. Yo quiero cantar. <risa> y cantábamos por la por el colegio. San Clemente María teníamos nuestro coro. Pero siempre nos andaba Marquito de Bri. ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, después. Soy de la Chacarita soy de la chacarita y, ¿y de las que vos hiciste? me gusta una canción que se llama el hombre robot que es del futbolista ¿cómo dice? y pensar que eres de carne y hueso y a nadie parece importar eres parte de un atuendo en colores y en tu vida es algo más mucha gente murmura en la calle que no tiene cultura y moral de la gloria al fracaso de ambulas en tu vida no hay seguridad futbolista eres un hombre robot futbolista Eres un hombre robo. Me contaron mucha gente que te vieron por allí, envejeciendo y borracho a la sombra de un burdel futbolista. Eres un hombre robo. En la gloria el fracaso de Ambulas, en tu vida no siempre es felicidad. La gente te puede gritar, eres parte de la historia de un club. Eres un hombre robo. Es la historia de, de, de muchos jugadores que... Que no tuvimos, no, no, no tuvieron la orientación, porque todos tenemos tentaciones, todos tenemos nuestros equívocos y, y muchos colegas nos supieron asimilar el, el dejar la carrera al fútbol, porque es un estrellato, pues. y más acá todavía acá ni al futbolista se le quiere, y si son un poco dados con la gente viste, yo entré acá y, y, y me siento como en mi casa y todo el mundo es otra cosa, y sin embargo hay gente que Está con el estrellado todo, es, y eso se ya enceguece. pasó Y eso sí. se sí. Y vos a veces tenés que olvidarte de eso y meterlo otra vez, porque hay que seguir la vida. Y mucha gente no quiere hacer eso. O a sea, allá yo no era yo ¿Cómo voy a irme a hacer esto? ¿Cómo voy a vender leche? ¿Cómo pues, yo voy a cantar? ¿no? Al, al contrario, el, el trabajo dignifica. dignifica. Y yo, yo ya intenté de todo y hago de todo. ¿De ¿Verdad? pero soy un tipo honesto, me puedo equivocar, pero soy un tipo de honesto. De todas las cosas que haces, porque soy sí. músico, periodista, poeta, ¿qué es lo que más te gusta de, de, de todo? Yo soy un grande pa, me gusta hacer Y eso que yo, viste que yo me separé, tengo hijos de, de, de, de diferentes... Mis hijos para mí es, es un equipo de fútbol. hasta ahora nos juntamos son iguales. ¿Cuántos digo tener, eh, Tengo siete. siete. Siete. Y ahora ya tengo nietos. Y mi, mi, mi nieto de las ya hizo el, el primer concierto de piano, Wenzel, a los nueve años y el primer concierto de piano. O sea, en casa siempre hubo un instrumento musical. Trato de prohibir el celular. No, no me dan bola. O sea, no vayan <risa> a ir, ah, qué bueno que Ramón. <risa> me dan bola ahí comiendo y todo. Pero trato por lo menos de... Voy a pelear esos hasta, valores hasta que me vaya. ¿verdad? Y después la vida me, me, me probó muchas veces, muchas veces. Y muchos querían que yo incursione en la política, ¿verdad? Yo no serviría para la, para la política. Si bien todos somos políticos que nos preocupamos y tenemos tendencias. Pero no, no podría, no podría. Entonces me dice Ramón, no, vos puedes ser senador, diputado, va a ser un ejemplo. Y prefiero. Tuviste, tuviste muchas profesiones, pero nunca te vi asociado a la APF. No, yo no, tengo yo tengo problemas con la con la APF, especialmente en el manejo. Fuimos nosotros con Chilaber casi siempre. Yo no me gusta el estilo de Chilaver porque es agresivo. José Luis. Sí. Sí. Sí. Yo soy de mandar nota, de decir de decir la verdad y creo que hicimos un gran daño en en la preselección de jugadores hemos el recomendado, el que tiene empresario, el que viene luego con su socio, el que amigo el presidente, el que amigo al dirigente, el del técnico, este, ta, ta, ta. Y eso es selectivo. Y tienen que estar los mejores. En el sedazo tienen que estar los mejores porque si no no nos vamos a llegar al mundial. Aquí, vos salís, te va por barrio, te va la chacarita, acá, te va a la campaña. Hay crack de nuestra época. Siguen habiendo crack, pues bueno, nosotros somos futboleros. Eso no pueden llegar, vienen 5 o 10 minutos libertad de estar trayendo jugadores así parecio colmán con Roberto Pares va y trae esos mitad ahí y dice, ¿Pero va a jugar? Y están jugando y son crack diría que son los mejores jugadores uno está o. en o. River el otro, pero está en la campaña en la capuera no puede venir pues no tiene chance no tiene chance y acá si no se va el tipo con su camioneta ta, ta, ta. no eso tiene que tener pasión tiene que tener hambre tiene que ser de tierra adentro tiene que querer el país tenemos que engendrar otra la mentalidad, porque 60% de mentalidad, la autoestima, la gente no... O puede ser bueno o malo. Si vos le viste a jugadores mediocres ser campeones del mundo. ¿Por qué? Pues tiene una actitud ganadora. Tenemos que fomentar la autoestima. Yo no quiero lo que me diga Ramoncito. Después te vi la el hilo, ese no me, no, no, no, no me gusta. Ramonote. Y a Chilavera, a José Luis, no le gusta que a la albirroja su 17 le digan albirrojita. <risa> sí, yo le escuché que le paró el carro a un periodista A un colega al aire en la televisión No digas a mi rojita sí, sí, sí. Pero estamos acercándonos También a la A la APF puede, de, Porque yo siempre mis críticas son constructivas No es que digo nomás, sino ah. digo lo que hay que hacer Digo lo que hay que hacer Se mandan ojeadores Lo mismo pasa con los árbitros ¿sabes cómo son los árbitros ahí por el interior para arbitrar? mira la personalidad que tiene, porque tiene dotas así ahí que si pita más un penal le van a linchar sí, sí. y sin embargo te saca el partido de ahí acá con todo el bar que hay todo eso, y eso que vamos mejorando, pero te digo más, siempre y desde que entró la plata entró el empresariado dentro del fútbol se acabó la historia ¿vos sos pro bar? yo el bar lo odio porque vos no podés gritar un gol después de no retrotraerte, no era gol ¿cómo le vas a hacer su sí. sufrimiento a un jugador de fútbol? el gol es, es un orgasmo el, el gol es salir y te quedé abrazado con el mundo y después te dice no, no fue gol teníamos que compensarle al tipo que le mataste niño? yo no sé cómo vuelve a jugar cómo puede volver a jugar un jugador que marcó un golazo y por un centímetro por un centímetro no, no sé. vos le decís no, no, no, no, no fue ni gol yo me voy y le, le agarro del, del cogote al del bar y al que sea. Si bien la tecnología es necesario eh, eh, porque dentro de poco ya van a jugar los robots nomás, nosotros no vamos a jugar. Pero te digo, no, duele mucho. no Hay que sacarle la esencia también a, a las cosas. ¿Verdad? No, hay que no. sacarle la esencia. Y, y, y, y de tanta tecnología, de tanto dinero, la televisación, nos estamos equivocando. En serio. Yo, eh... Celular. Pero claro, ya, no, ya no tiene vuelta atrás, Ramón. Como muchas tendencias, ¿eh? como muchas tendencias. ¿eh? Estamos eh, perdiendo los valores familiares: papá, mamá, familia, respeto, abuela, tradiciones, eh, el pedir la sea, el, el rezar junto un rosario, eh, la Navidad, de fiesta de Navidad, primero estar en casa y después se va. Hemos perdido muchas cosas. Y, y lo que yo veo es que nos quejamos, pero nosotros no pregonamos ni hacemos lo que tenemos que hacer. Y te duele porque los medios, los medios, no todos, los medios están pasando mucho dolor ahí. Esto que ustedes hacen sirve para que escuchen la gente, porque si no sabemos dónde venimos, no vamos a dónde irnos pues. Sí. ¿verdad? entonces Ahora, si sí, un, un jugador está escuchando, ¿Eh, digamos, habló de ese tipo ahí, ese que se fue allá, a pues no te conocen más, ahora no, yo a mí porque salgo en los medios. ¿sí, sí? Pero acá mucha gente no le conoce más a Ruba, a los grandes. Porque siempre, hoy en día en el periodismo deportivo, los periodistas son más protagonistas que los que jugaron. Yo, yo le digo un narcisismo, Arturo sale a la mañana, a la tarde, al mediodía, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y además tiene en el tupecito, no tuvo que haberle pegado la pelota con la parte externa en el ángulo izquierdo. Y vos le das una pelota y no sabes qué hacer yo he escuchado periodistas y he apagado mi televisor ¿verdad? de mitad y que empiezan no saben ni quién fue el primer campeón de Paraguay no saben la historia periodista yo ni no hice 400 capítulos hice televisión porque amo gasté mi plata más de dos palos de oro gasté porque viste yo la producción era la gran 7 sí. y todo, pero lo inmortalicé a todo vos pedíme Almeida Arrúa, Benicio Ferreira y si te crees más, Adolfo Lescano Adolfo Riquelme, los campeones del 50 tengo todo ¿Sola, a todos, vos pedime un guau, yo tengo 400 capítulos hasta eh, Pipino Cueva y Roque Santa Cruz tengo el que vos quieras los mejores arqueros por eso que estoy ahora para poner el museo audiovisual acá en la costanera estás con muchos proyectos Ramos? Sí. Sí. la proyecto por ano yo apoyé y voy. ¿A quién pediste apoyo? Bueno, ahora estoy en la Senatura ya se declaró de interés nacional e internacional, porque estamos viendo también que se puede traer el dinero para hacer el museo, ¿verdad? Y que la gente pueda ver, por ejemplo, hoy los grandes arqueros de Paraguay. Entonces, voy a Almeida, Gato. O sea, eso se va a tener. Eso se va a tener. Se va a tener ya. yo tengo 45 minutos Sí, ya fue aprobado. La Junta Municipal también aprobó en forma unánime. No, la gente sabe aparte quién no va a querer venir a ver y el, el turista también va a venir a ver porque va, voy a mostrar todo, Nos pues, fuimos a grabar pues, lo que jugaron independiente lo que en Boca, en Argentina Me fui a grabar lo que jugaron en España porque se gastó mucho dinero, todo lo que jugaron en Brasil chiquito, entonces el brasileño va a decir ah, pues, estos son los que jugaron pueden pagar, van entrando la auditoría y los jóvenes van a ver ahí y van a automotivarse pues, este, fue, este fue campeón goleador es tal parte, es señorico, mira, sigue siendo un goleador absoluto del fútbol argentino. Entonces, si no mostramos, si, si todos los días mostramos noticias feas nomás y, y noticias malas, parece que nosotros no somos fracasados. No, esta parte es nomás lo que nosotros no fuimos mundial. Porque lleva una camada de los Gamarra, los chilaberques, ¿Eh? eh, eh, el otro cabaña, Salvador, Dios mío. Y, y nada, así que no te da piní cuando vos cuando tu país juega al mundial. Sí. ¿De ¿Eh, verdad? Absolutamente. Sí, ahí es lo que tienen que apuntar los políticos. Ahí es lo que tiene el ministro de Deporte, el comité de Olimpiada. Yo voy a buscar 11 gladiadores de donde sea. Y a veces, no, hay una como antes que se iban dos nomás. Y un repechaje. Ahora se van cuatro más uno. Y ahora se van ahí 6. 6 6. a ir seis. Seis más uno. A la <ríe> pucha A la mucha. Dejate, de joder. Nosotros no somos malos. No estamos haciendo bien las cosas nomás. Pero no, es que tienes que plaguearte. Te jode tu mundo, Se haya puta. Se pe... eh. Jape, FPA, Jape, le escribo. Algunos ni vos, verdad. Ahí, pepe. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Me dice Ramón, viene ya a No, porque él es bohemio, dice Peñero, ¿Entendés? ¿Son bohemios realmente? Yo soy, si se considera bohemio el tipo que no hace daño y hace cualquier cosa para llevar alegría, yo soy. Yo soy el bohemio. Yo no me voy... No tengo los ¿Dónde me voy? Y eso lo, lo podés corroborar. No tenés club, No tenés no, no, club. No, yo, yo, yo nací cerrista. Ah, en sí. mi casa, todos eran cerristas, pero fanáticos, fanáticos. Como yo vine al seminario y vine y viví en la, bajo la gradería, Pues antes se vivía. ¿verdad? Sí. Pues ya mi papá no está. Y ahí vivía Rasle, Surian, Chita Oscar Jiménez. Un, vivíamos, vivíamos los piangos. Y, los <risa> piangos. Y. Entonces vos aprendí a quererle a ese club por adopción, porque vos cuando soy chico no sabés que vas a jugar ni al fútbol ah. pero yo cuento eso, entonces yo soy como bisexual en el, en el fútbol <risa> soy, pero soy liberteño soy <risa> liberteño me, me, me dio todo me libertad mucho, no me dio libertad, me dio la chance de jugar en primera ¿Eh? me llevó la selección, me vendió y, y ¿pasaste por cerro cuánto tiempo estuviste en cerro? No, yo mamá antes de morir, me dijo yo que a cerro Bueno, ¿Eh? campeón yo vine y o sea, yo. Fue, fue antes vos podías venir con un seguro. Yo vine en vine 87, mira Vine 90, 91. Yo estuve con Valdir, estuve con Marcarián, estuve con Carpegliani. Pero después me iba. Entonces entraba Felipe Román, entraba Matador Núñez. Pero yo venía siempre y tengo los tres títulos en cerro. inclusive en República del 91. Estuviste a punto de irte a Olimpia, sin mal no recuerdo. Ah, sí, siempre. ¿Y, y, siempre. ¿y hubo, hubo algo ahí? ¿Hubo algo ahí que. No. Sin malo recuerdo, o oh, tiraste una declaración estando totalmente, en el Totalmente, totalmente equivocada. ¿Qué dijiste? No, yo dije: voy a. Yo ya jugué UEFA, ya jugué Champions, ya jugué Mundial, ya jugué Copa Libertadores. Voy a jugar un clásico acá, Cerro Olimpia. Voy a hacerle un gol a Olimpia y me puedo morir tranquilo. ¿Declaraste en la previa Declaré empresa? eso. Sí. Pero, seguía las declaraciones porque yo a Olimpia le considero lo más grande además lo dije pero el periodista sacó solamente de contexto de decir, voy a hacerle un gol a Olimpia y morir tranquilo, y yo ya tenía palabrado con Olimpia es más, yo me fui a Olimpia y salieron todos el vestuario porque yo había hecho esas declaraciones y además, yo marco el gol de un penal dudoso encima a los 45, yo no sé si vos te acordás de ese penal no me conocí bueno, de, lo, de la declaración era semifinal bueno, después de Olimpia nos pasa por encima, nos gana trasero y salen campeón, creo que era en Ecuador no recuerdo bien, pero fue la de clase yo había arreglado con Ovaldo porque Ovaldo era muy amigo mío y el papá de Ovaldo era muy amigo de mi papá, porque ellos vivían ahí, frente a la estación de trenes, tenían una venta de hierro y todo eso él era árabe y mi papá inglés, y eran socios y hasta ahora yo, por ejemplo yo el, el cinco capítulos yo le grabé a Waldo aquí. le digo, a Waldo Dominguez. Y a mí siempre me daba las notas porque era mi amigo. Y siempre me quiso llevar a mí Pero sí. ahí, había una guerra ahí entre. Se opusieron los jugadores. Salieron todos, te digo, cuando me fui. No, no. Él, te fui, él te dijo. Para sí, el... Por supuesto. ¿Qué, mira, no, Ramón dijo. Eh, y ahora no reímos porque estaba Gabriel, <risa> Balvino, eh, todo. Almeida. Eh, Raúl Amarilla, mm. todos. todos. No, él no puede, fue en no 92. ¿91? 91. Y entonces me fui independiente. Me fui independiente con Garnero y salí ah vale Y la Copa Sudamericana, ¿a qué le faltaba? Y te digo nomás, él. El... Sí, me fui. Y yo, ¿Para qué pucha Abrí la boca? Y dije, ¿para qué Porque el jugador me decía más ser campeón del mundo. Yo quiero esa, de antena, me decía. esa, esa delantera. ¿Esa delantera? A ya tenía. Monson tenía a Gabriel, Raúl Amarillo, sí. Baristo y Sassi. La base el, de la que salió. No, ganaba todo, ganaba, ganaba todo. Pero él tenía una obsesión conmigo. Me llevaba con, con, en, en la polla. Me llevaba. Y además me decía, Ramón, vamos a hacer eh, Libertad Olimpia. Me decía, yo no te voy a pedir que vos te vayas viendo, me decía Pero vos no marques el gol porque vos <ríe> sos mi amigo. El de Waldo era muy inteligente. Y yo le digo, Waldo, Junior, tengo que meter, porque eh, somos iguales, yo le decía. Y me quería. Hasta hace poco yo me iba acá con Plaza los domingos a visitarle. Y yo tengo grabado, grabado más de cinco horas con él, que vamos a pasar en el museo. Yo pasé. Y ahí salió la, la frase, esa es la gloria no tiene precio. En mi programa, Expedición Fuga Él me cuenta cuando Strone, él, él le dice a Strone. Y yo le dije, sí. pero oye, va a tener maletín sí, pero yo tenía también maletín porque Ovaldo no es nene de pecho eh. Ovaldo es un crack porque el fútbol vos, eh, vos viste cómo los eh, los brasileros meten siete equipos a la sudamericana nosotros metemos sí. dos porque que tiene que la historia pasada, teníamos que ser todos iguales sí, ahí, tenemos que tener como que una injusticia ¿no? Y, y a, aparte ellos están mejor organizados tienen más plata, todo eso es muy difícil, por eso creo que lo que dice Olimpia es muy mítico de salir campeón, o sea, lo que hace Ovaldo, es muy Ovaldo se enfrentaba, Ovaldo es un crack, o sea, ¿y quién no le iba a querer tener a Ovaldo? O sea, pero te digo nomás, era la maña del fútbol, el fútbol tiene muchas aristas también, muchas aristas. Ramón, eh, yo recuerdo yendo un poquito a otro, a otro tema, porque eh, Ramón sabe contar las cosas. Hay una anécdota que me, me hizo reír muchas veces, el del coquito. Ah, con Carlos Del Arce. Coquito, con Carlitos Arce. Bueno, llegó Carlos Arce a Libertad, En del 80-81, creo que. Yo debuto con Salvador y ya éramos crack, pues, se fue un y viene Carlos Arce. Tenía una forma peculiar de, de hablar y todo eso. Bueno, Y tenía su. Yo siempre estuve tuve mi. Cuerpo, yo soy ese. ¿Alguien que decía lo.? Yo. Eh, ¿Por qué va a jugar a este y no juega aquel? En la injusticia nunca me gustó, güey. ¡Cállese! Que ¡Ni, vendieron <risa> buen pues, potita! Cal. Un día me pegó con el cinto, Carlos Arce. Pero Carlos Arce tenía la virtud. De, era el... Ese... Ese... Como de Aurelio González me contaban la gente. Lo de antes. Era muy vio para plantear sí. un partido y todo. Entonces me decía siempre, Vamos a jugar un 4-3-3. Y después vamos a hacer un 4-4-2. Y vos vas a bajar volante ahí como un ventilador. Te explicaba cosas así. <risa> y yo me reía y me pegaba Vale, pues cachillo. Yo le vi sus pintas pinta. Virtudes y, virtud y defectos del contrario. Decía, vamos a encontrarme. Almeida dice. No, al medio chocó. Eh. Así lo decía. Andea tu bande tu shaker, ¿qué tan grande en la golf en Él le andaba haciendo al contrario. <risa> porque era, y, y, y él no se daba cuenta. Y yo, profesor, profesor y de ya perdí esa <risa> clase. Digo, y a <tra> ti qué me ha <risa> caneado, a jugar cuál treinando, de entregarle, de tocando, de tocando. Pero eso te motivaba, no. Y después, él, por ejemplo, decía a decía Jesús Manuel Pallere con el, con el cigarro, así. Yo tocaba la guitarra en la concentración. Sí, no, o sí. muy cabezudo sí, sí. en la concentración. Y me decía, es pura <risa> gente más core pura <risa> gey, va o que es de compañero, no multate. No, hasta las 11, <risa> <risa> <risa> entraba en la pieza, <risa> <risa> llevaba <a> mi guitarra <risa> <risa> <risa> Yo lo amé acá, no es. Un día le ganamos a Cerro Trejado, recuerdo bien, 30.000 mil a Era un premio. No hambrena, no. un escarabajo costaba 80 mil güey en el 80, sin, sin papeles ni nada, pero todo el mundo compraba sin papeles, güey. Y juntaba. 30 mil Y le digo, yo vamos a llevarle serenata a Carlos Arce. Nos cuimos todo esto lo que vivíamos en el club. Vergara, ras, lechita, nos cuimos. Es un buen tipo, mi viejo. creyendo que le iba a gustar, güey. Sale con un arreador. <risa> <risa> <De> esa... <risa> me a <risa> Entonces, por eso, venimos con cariño, con amor, cariño. te se va a ir a libertad! vago Y yo tenía el tema de lustre, lustre patrón, el tema de lustra Otago, ¿Verdad? Que ya se conoce más o menos. Y, de, de, me decía. ¿De Saúl, Yuinander o Abe? Me decía al otro día la frente. Un men lustre patrón, ya una vecha carita, ¿verdad? Te mataba. Pero se iba allá y decía, no, de Y le decía a don claro. Jesús, yo voy a y la y a Le decía a Carlos Arce. Y le hacía comprar para mi auto. Imagínate, no. O sea, tenía sí, sí. ese. personaje eh, eh, Lindo personaje. Sí, no, lindo personaje. Y sabía de fútbol, sabía de fútbol. Un día me saca del, del equipo, yo era ídolo ya. Romerito Cabaña al Cosmo quedó Higgs todas las prensa y metía los espectáculos agrandados agrandado más me dan la capitanía 18 años capitanía capitanía Leonel Varejo, ¿no? pero me dan para venderme porque venía el Palatinaico algo así una estrategia, yo no podía hablar como capitán, estaba Juan Espino, la va eso, me decía, vende capitán mita y te <risa> <risa> de puta. pero me pude bueno, claro, estrategia, marketing. que y un día me saca el equipo al equipo y no me da mi nombre Profe, yo no estoy en el equipo, le dije. No, Andere Munio me dice. <risa> <risa> y le, y entonces yo me enojo, yo, eh, ya, yo me creía la estrellita y me enojo así. ¿sí? Y bueno, dice, no, no, de, ver, sí, pero vamos a plantear así. Me acuerdo ya vino Pedro López, de, de bueno, bueno, vino unos cuantos y pues estamos en la cancha así y yo estaba al lado y le dice, ¡hi! ¡hi! decía. ¡Gii! Gii! decía. Mamina, moi. Como hoy pía al revés, vale iba Botín Y yo estaba al lado de él. Se olvidó que a él me sacó el ¡Sí, Eso está, güey. Yo le digo, profe, yo estoy acá. Ven ya pues a ver. Me dice. Y vos ¿cómo me sacaste, profe, le digo, Me sacaste. Y qué pues se anieron un buen potín, wey. Y entra así, ¿por quién? Pero cualquiera, ninguno andó no vale. Y estaba Alinoti ahí cerquita del. Viste que está luz, acá está en la gradería. Corne para la libertad, ya perdíamos 2 a 0. Y estaba Valinotti y yo le digo, Valinotti, cambio las la las monas en tu país tengo. Dice, ¿por qué a mí me sacaste De Juval <risa> Yu, y no de Ricard. Teníamos un equipazo, los, los caras sucias. ¿Cómo te acuerdas? Nos vestíamos de blanco, todito blanco, gas corona. Era un, un, un equipo de los caras sucias. Que ganamos todas la, las tres. El problema es que si, si hubiera sido como el campeonato de ahora, el que gana más puntos éramos tres veces campeón. Pero había una liguilla de verdad que sí. Olimpia con Osvaldo hacían entonces ellos jugaban toda la Copa Libertadores venían a la liguilla con todo el equipo y te liquidaban porque tenían los mejores equipos y esas son las anécdotas que más me acuerdo a nivel local y otra es ahora que el, el rey Felipe de Borbón que era el príncipe de Asturias en aquella época era el que me entregaba los trofeos del, del partido del Principado de Asturias había un premio en Principado Asturias, una copa Principado de Asturias que jugaba el Sporting de Gijón y el Real lo donde yo estuve de cinco años y nos encontramos acá. Nos encontramos acá. Y nada, es el rey y es amigo. Qué bueno Sí, sí. Increíble. Pero así ¿Tenés camiseta todavía de antes. Sí, sí. A mí me mandan sí. cada año. Sí. Ah. sí. No, ahí yo soy el. Ídolo. Sí, el estadio tiene un mural. Un mural mío ahí. Cinco años estuve. Con Luis Miguel tenés una pequeña historia. Lo ¿eh? canté con Luis Miguel. ¿Es, ¿crees que cuente la historia? Ah, ostras, la historia. <risa> <risa> <risa> pero es linda porque la gente sí, no cree. Y, y tengo el chupito de Luis Miguel y. y... Y ahora que he visto en Netflix... Pues es su cumpleaños parece. Sí, Oye, ayer fue. Ayer fue. Y nada, un día me voy al a centro asturiano, me invitan. se sí, va a inaugurar la cantina del centro asturiano de, de FM Entonces me voy y firmo mi foto ahí. Y te digo, allá eh, exageran, ¿verdad? Pero yo soy ídolo en Asturias, en el Real Oviedo. Porque después de 40 años subió a primera, entramos en la UEFA, compro Sinequi, la Catus y todo eso. Y nueve años, fue Y entonces me voy, me, me manda al centro de asturiano, me voy ahí y me dice José Cardoso eh, Me dice, ¿vos ¿dónde vas a estar Ramón? Y yo voy a hacer esto y pues yo me voy, le dije. Bueno, no, no. Dice, ¿tú quieres jugar un partido en Acapulco? Me dice. ¿Y cómo voy a hacerlo? Y venía acá, en Toluca, y te va con el presidente en su jet. Me dice, José. Y le dijo, sí, yo tengo 300 dólares más en el bolsillo. Le dije, no voy a creer que no tengo yo una nada. No, no te preocupes, venía tu amo, guapo no vaya a contar que eso Andá y no le diga. Y me voy. Me voy a Toluca y me voy con el Rafael Lafriza. 45 minutos. Llegamos ahí, a Acapulco, en la playa, jugamos todo. Y había un central, Rubén, un argentino, que era el apoderado de Luis Miguel. Yo ni sabía quién era Luis Miguel. O sea, sabía como cantante, pero como... Estaba Negrete, el Abuelo Cruz, Hugo Sánchez... Estaba toda la cama. Pero yo no contaba... Pero yo estaba todavía en forma, hacía los goles. Y me dice, José... Y después me mira bien Hugo Sánchez y me dice... ¡Hijo de puta! ¡Vos sos el indio chapacú, hijo de <risa> Pues jugábamos allá resto de América. Jugábamos un sí. equipo allá con Rugger y Alzamendi todos ah, te decían de chapacú? Chapacú. Chapacú todo, te apodaron en sí. España. Y entonces ahí me dice... Ah, no, cantamos ahí los boleros, todo, todo. Y me dice, bueno... Eh, mañana Luis Miguel te invita a su casa para cantar yo pensé que era otro jugador Luis Miguel, sí, <ríe> no hay problema es más, pasa, pasa a buscarme José sea, Al otro día y John Shortcito me dice, no, si no te puedo ir, Ramón ¿no? me dice, cambiate, a Luis Miguel no. yo decía, Luis Miguel de, de Televisa o donde lo que jugó este, pero no le, no le tenía como el cantante sí. Y eso que era famoso y después cuando nos vamos así entramos a Acapulco así y los paparazzi así llenos porque Bien. era la inauguración de su casa en Acapulco y le habla a José Cardoso como si fuera su socio eh. José Cardoso eh. es la sí. ídolo sí. y le habla así y le dice, <risa> sí, entra por tal parte y se va ah, nada y había una puerta así entre una en la más y entramos por ahí y entramos y le veo al cantante Luis Miguel todo de blanco con su boleta, así una bermuda así exuberante y yo le digo Luis Miguel, ¿cuál le iba a hacer? <ríe> diez veces más de la lista. Vamos por ahí también diez veces. Bueno, espectáculo. Tenía esos, esas palmeras, ¿viste? con Paraíso. Sí, de Hollywood. Y entonces cantamos toda la noche ahí, tomábamos la, la tequila, todo, todo. Tenía su guardaespaldas y no había que ni acercarse. mucho. Y después ya estábamos los dos. Y yo le preguntaba cosas que no había que preguntar. Su mamá, por ejemplo yo le decía, pero bueno, no sos Úrime, o sea, y ya estábamos todos <risa> así, y cantamos y sabes que me dijo José Carlos pues, vamos, eh, callate no podemos escucharle cuando canta <risa> pero él sabía todo sí. todas las guaranías sí. todos los boleros, bueno los boleros sí. pero sí. las guaranías de acá sí. sabía todo mi noche sin tirar la upacara, y eh, a mí me sorprendió sabía Pueblito Escobar sabía, tenía uno, él mandaba a pedir y él dijo, ¿sabes qué? Me dijo a mí también, yo le llevé la democracia a tu país. Dice que él actuó acá. Sí, y tenía en Italia. Una... En Italia. cuando me cayó, sí, bueno, cuando sí, sí. cayó y, no, y después ya nos hicimos amigos ¿sabes? ahí y me fue y me mostró las cosas y yo le digo, pero ¿cuándo sos feliz? Me dijo, yo me daba cuenta que era un algo así, muy abstracto y todo esto. Y después ya me, así... Y después ya agarré su chupito. Cuando agarré su chupito, así, pasan, saltan los guardaespaldas. No había que tocar, había sido su. Y es lo que me regaló trajes. Y yo le dije, qué lástima, porque mis hijas y mis señoras son seguidores tuyos y no me van a creer que esta que. Y no, no. Y mañana eh, eh, compro un bote, ¿verdad? Un yate y me voy al Golfo, a, a Miami. Y me dice, José Andrade. Y yo le yo ni mi mundo de allá, la chacarita le decía, aquí ah, está Paraguay, me gracias por todo, muchas gracias y le doy mucha suerte y te agradezco tanto, tanto. Creo que estamos por cerrar. A ver. Sí, tenemos eh. cerrar. Antes de bueno. cerrar, él en estos días lanza un disco. ¿Sí o no? Nosotros vamos a hacer la. ¿Un el, disco el, o un CD el, o... Sí, no vamos a cantar temas uh -huh. propios. Yo voy a cantarte más propios, vamos a estar con Tecobe el próximo jueves en la manzana de la Rivera. ¿Hora? ¿Vale? Eh, de ¿quién? 20 a 22 de 20 este jueves, jueves sí, este o sea en jueves. una semana sí, en una semana y ya están agotadas las entradas porque eran para invitaciones pero después sí vamos a hacerlo ya a nivel de público para todos los jugadores porque ahí está el hombre robo, lucha bota la reina del parque, mis sueños de niño, todos los temas que son 15, mi vida cantada en, en canciones un poquito, y el, el, el bueno, fútbol, esa, la es música éxito. todo hay eh, posibilidad de que hagas un libro ahí Sí, yo tengo que hacer un libro Es, es, es motivante para los jóvenes la, Las veces que me caí ¿verdad? Y las veces que me levanté eh, y, y es motivante Hasta yo a veces me admiro de las formas Porque eh, quiero intentar cosas Que a veces parece que no están al alcance Pero para mí esos son desafíos Me equivoco, pero trato de llegar Quiero hacer también cosas Y, y he hecho eh, eh, Y por eso yo le digo el mensaje Yo digo ese, Inténtenlo, y no una vez Dos, tres veces porque a, a inclusive por cansancio le vas a ganar a la profesión. No vayan a tener miedo, no tengan ese famoso. No, pues yo, Martín, yo, este, lo máximo te vas a equivocar una o dos veces, pero vas a llegar al objetivo. Nadie llegó en cualquier estamento sin estar un tiempo y equivocando. Todos empezamos así. Para hacer una nota nos cuesta todo, para chutar la pelota. Pero vení práctica Allá en el ángulo, todos los días, a las cuatro de la mañana. Desde donde te va perfeccionando. La metodología es lo importante. Y estoy dando charla en todo el país, agradezco a la gente de Paraguay, agradezco a la gente de, de Colonia Unida, a la gente allá de Nueva Esperanza, porque me voy, doy la charla viernes, sábado y domingo y le entrego el título de entrenador. No para primera división, pero sí para la escuela de fútbol, para la claro. primera vez porque soy instructor comité olímpico también y tengo la maestría. Qué hay bueno. que enseñar, pues, hay que enseñar y, y, y creo que tengo tengo para hacer eso y es también una de sobra, un apostolado, sí, una apostola. y y ustedes dos agradecerle porque y que no sea la última vez, eh. no, claro que por no, se la, sí, se quedó corta Luis Miguel cuando conté la de Serrat yo o a sea, mandar no bueno. la próxima entonces, <ríe> <ríe> Ay, hoy fue el cerro eh, perdón sí. cerro y libertad, tus sí. dos grandes pasiones, eh, ahí es, es tipo Alejandro San, corazón partido, corazón y, partido, tengo el corazón partido, <ríe> no no no, estamos, sí sí, yo tengo que darle gracias yo por eso le digo a Virginio Cáceres, el último, a Leonardo García todos, sí. nosotros tenemos que prenderle una vela al fútbol. Sí. Nos dio familia, nos dio hijos, nos dio esposas lindas, porque si vos no jugás al fútbol y no tenés fama, no nos a nadie. Sí. Le digo yo a Virginia y me dice, tenés razón, Dios nos dio ese... Y es tan lindo, es tan lindo la vocación de periodista, ¿verdad? Y, y quiero hacerle en estos momentos de convulsión política y todo eso. Acuérdense que hay una premisa común entre todos, que somos paraguayos. ¿eh? Un mínimo común denominador que somos paraguayos. Toda la guerra política, todo, todo, todo. Termina esto y tenemos que juntarnos. O para la, nada, porque acá hay un objetivo, levantar Paraguay Muy bien. Nada Estamos más. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ramón. A ustedes. A ustedes. Bien, estuvo con nosotros Ramón Ángel Hicks aquí en Diálogo, 50 años, última hora. Gracias, a Lorenzo. Un placer. También un placer. a Luciano, ahí a ella, Gustavo, Hilda, Joana, muchísimas gracias que estuvieron también trabajando en producción. Será hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Te dije, con Ramón vamos a hablar de tantas cosas sí.